Buenos días y buenas tardes a todos. Ya estamos comenzando. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Eh, estamos muy entusiasmados de presentarles el primer webinar regional organizado por Datacite sobre identificadores persistentes. Latinoamérica está en un momento crucial para tomar los próximos pasos hacia la ciencia abierta. Estamos muy contentos de estar en este proceso con ustedes. Eh, las preguntas, por favor, háganlas en el chat y las estaremos respondiendo al final. Eh, tendremos un tiempo eh, para eso. Y bueno, sin más retraso, tenemos a la primera presentación por Mary Hirsch, nuestra gerente de soporte a miembros, con la presentación de qué son los PIDs, las conexiones entre los PIDs y los DOIs de DataSite. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Eh, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien, Mary. Ok. Vale, pues buenos días eh, desde Barcelona. Eh, voy a presentar eh, brevemente eh, sobre uh, qué son los PIPs las conexiones entre PIDs y uh, los DOIs, DOIs de DataSites. Um, como ha mencionado Verónica, trabajo con DataSites. Um, y bueno, para empezar, um, creo que um, para contextualizar un poco eh, este webinar, voy a hablar de qué es un identificador persistente. En inglés será Persistent Identifier, por eso el eh, acronimo eh, es PID. Pues eh, tienen eh, principalmente dos atributos. Uno, un identificador persistente es, obviamente, persistente, lo que significa que están destinados a estar presentes sino para siempre, para much, por mucho tiempo. Eh, es difícil decir que va, va a estar para, para siempre, pero hacemos un compromiso para que eh, existen a largo plazo. Y el segundo atributo es que son únicos. Um, entonces, bueno, vamos a ver un poco más sobre eso ahora. Um, entonces, eh, consisten en, en dos partes, más o menos. Un identificador eh, que es una cadena de caracteres única a nivel global y también eh, son persistentes, que significa que hay una organización detrás de este identificador que ha hecho una promesa de mantenerlo viva. Eh, y bueno, en nuestro, en nuestro mundo están conocidos como PIDs. Pues... Aquí, en este diapositivo, explicamos un poco más sobre qué es un identificador persistente y qué hace. Eh, okay. como un identificador único proporciona, inform propor proporciona información sobre la procedencia de una persona, lugar o cosa, quién o qué es. Esta información se incluye en los metadatos que proporcionan más detalles, por ejemplo, de cuándo se creó eh, el identificador, quién lo hizo, y si se modificó y mucho más. Y la organización que registra el PID, especialmente si es una organización abierta, comparte públicamente información sobre sus políticas y prácticas, lo que ayuda a generar confianza tanto en la organización como en sus identificadores. Y debido a que uno de los puntos clave de los PIDs es que son legibles por máquinas, debe tener una URL que se puede resolver a, uh, y que lo lleve más, uh, lo lleve a más información. Y veremos un poquito más sobre eso sobre, en cuanto hablo un poco de los DOS de Datasite. Um, bueno, hay muchos diferentes tipos de PITs y a lo mejor algunos de los participantes en este webinar habréis escuchado hablar de, de varios. Eh, aquí, allí, como algunos de los más conocidos, eh, entonces tenemos PITs eh, para publicaciones que son los DOIs de Crossref. Eh, tenemos también eh, pits para investigadores, que son los ORCIDs, que me imagino que muchos habéis escuchado eh, hablar de, de estos PIDs. Y eh, igual tenéis también un ORCID. Eh. Pues también hay los DOIs, que son iguales que los de Crossref, pero en DataSite asignamos DOIs a otros resultados de investigación. Eh, y tengo una diapositivo para explicar la diferencia entre Corswefit y, y DataSite más adelante. Eh, los RUR IDs para organizaciones. Voy a hablar un poquito más rápido porque veo que estamos <ríe> a, casi uh, a la mitad del tiempo. Okay. Las conexiones entre PIDs. Mira, con eh, los metadatos que son esenciales para hacer las conexiones. Eh, Podemos describir un recurso, eh, que sea un conjunto de datos, una persona o una organización. Estos son, esta es una parte esencial de los PIDs. Um, y todos tienen algún tipo de metadato eh, asociado eh, con el identificador. Y eso facilita las conexiones entre cada tipo de PID y lo que nosotros llamamos el gráfico de, de PIDs. Eh, eso significa, por ejemplo, que hay una eh, DOI de DataSite que tiene en los metadatos una conexión al ORCID de un autor de este conjunto de datos. Así hacemos un link y ahora podemos hacer dos saltos con estos links en los metadatos. Pues DataSite, que es eh, una, también una eh, agencia de registración de PIDs, de DOIS en concreto. Eh, y nuestra misión es conectando la investigación y identifican, identificando el conocimiento, que en ese momento eh, creo que se ha convertido en algo muy, muy importante la posibilidad de acceder y compartir información a nivel global. Entonces, eh, DataSite es una organización eh, sin fines de lucro que proporciona identificadores persistentes, específicamente DOIs o DOIs, Digital Object Identifiers, para datos de investigación y otros resultados de investigación. Eh, nuestro valor, pues proporcionamos una solución que permite una fácil identificación de los resultados de investigación eh, depositados en in repositorios. Eh, también, a través de los metadatos que y, y he explicado un poquito antes, se puede conectar los DOIs con otros eh, recursos, por ejemplo, las publicaciones y los autores, eh, y también se puede um, como dar seguimiento un poco de los, eh, de, de los métricas de, de estos DOIs. Entonces, hace que es más fácil de, eh, más visibles y más citables eh, estos eh, recursos. Um, ok, bueno, eh, en breve hay muchos diferentes tipos, en mucha producción científica hay muchos diferentes tipos de, eh, resultados de la investigación y este, este diapositivo más que nada es para decir que se puede asignar eh, DOIs a muchos diferentes tipos de recursos sobre todo que están para tener un DOI de DataSight depositados en repositorios. Membresía y comunidad de DataSight pues... Aquí, en resumen, trabajamos con más de eh, 2.300 repositorios, tenemos más de 200 miembros en 44 países, que han registrado más de 20.000 millones de UIs y bueno, en, en 800 organizaciones. Aquí, esto este es importante porque creo que siempre tenemos muchas pre preguntas sobre las diferencias entre CrossRef y DataCite Y bueno, los dos eh, agencias trabajamos con DOIs, DOIs, que vienen de la misma fundación, pero los metadatos de DataSite están dirigidos más a los que trabajan con resultados de investigación de, depositados en repositorios. Crossref trabaja con revistas eh, con, y publicaciones. Hay básicamente dos tipos de membresía de DataSite. Puede ser un miembro directo, que es una organización que quiere formar parte de la de la membresía de DataStyle directamente, o formando parte de un consorcio eh, a través de una organización eh, coordinadora. Último eh, que quiero explicar un poco es la, el PIT Forum, que es un recurso muy importante eh, que es donde puedes ir a encontrar mucha información sobre todos los diferentes tipos de pits. Eh, puedes eh, crear una cuenta, puedes hablar con otra gente en la comunidad y nosotros creemos que es un, bueno, una plataforma muy interesante si, para cualquier persona que tiene interés en, en, en colaborar y, y comunicar con el resto de la comunidad. Pues nada, eh, aquí hay unos links y eh, compartiremos los eh, las, eh, dispositivos de después y ya está, yo creo que ya está todo. Si hay preguntas, estaré contenta de eh, contestar al final. Muchas gracias, Mary. Gracias por tu presentación. Ya que Mary tuvo que ir un poquito más rápido, pueden hacer sus preguntas en el chat y las estaremos respondiendo al final. Eh, ahora tenemos una presentación por Caicet con Iset. Ay, perdón. Ahora tenemos una presentación por la referencia Ibic Brasil. Ibic es el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. Es presentado por Lautaro Matas, el secretario ejecutivo y técnico de la referencia, y Washington Segundo, coordinador de Ibic. Estarán presentando la utilización de PIDs en la vinculación de información científica. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Yo no estoy pudiendo conectar el video. Voy a compartir la pantalla, pero por alguna razón. No me deja conectar el video, Veránica. Um, ahora sí, Albert. ¿Ahora, sí? okay. ahora sí, ahora sí. Okay. ¿Están, viéndome, ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, la podemos ver. Muy bien, se ve la presentación, ¿verdad? Bueno. A ver, eh, somos dos eh, y vamos a ir, a ir pasando. Tenemos diez minutos, así que vamos a hablar un poco rápido. Después lo pasarán más lento si, para, para poder entenderlo este, gracias, Verónica, eh, y gracias a, a, a todo el equipo de datos por la invitación. Eh, yo soy el doctor Matas, secretario ejecutivo y técnico de la referencia. Eh, la referencia, para los que no la no conocen, es, es, es la, la red este, latinoamericana de, de repositorios. Nosotros básicamente trabajamos como una red federada y cosechamos a, a los repositorios de la región, integrándolos en un, en un agregador regional, y esto nos permite también eh, ser cosechados por otras iniciativas como Apenaire. Acá pueden ver los, los, los socios actuales de la referencia, los países y las instituciones. Es importante decir que la referencia eh, está integrada por los gobiernos de la región y que no solamente es un proyecto eh, que se dedica a, a los temas de cosecha de metadatos, sino que también eh, es un ámbito de discusión y de representación en términos, en, en temas de ciencia abierta y, y esas discusiones regionales este, son luego presentadas en las mesas de discusión este, a nivel global. Entonces, básicamente, aparte de esta cosecha, hace, hace tiempo que empezamos a notar que en la región, más allá del tema de los repositorios y los metadatos de repositorios, empezaban a crecer el interés, a nivel de las de los de los sistemas nacionales eh, y a las universidades por los sistemas Cris eh, por, por vincular los datos de los repositorios con con los datos de gestión de la investigación de las universidades y a nivel nacional y por los y, y, y, y también por los sistemas de currículos nacionales como son sevelate CV, eh, se seblack eh, o ciencia Habitat en, en en otros países entonces eh, empezamos a ver esta, esta necesidad y empezamos a trabajar ya hace algunos años en una arquitectura extendida para poder contemplar un sistema que pueda integrar y dialogar con estos otros sistemas y otros otros actores y, y entonces eh, ofrecer empezar a ofrecer eh, un nivel más integrado de información. Y, y, y relativo a eso, eh, por, por, por, por lo que nos reúne en este webinar, eh, entendimos que la primera forma de poder vincular toda esa información Justamente era a través de los identificadores persistentes, de los identificadores persistentes, como, tanto como DOI, como ORCID, y otros eh, nacionales, eh, son, son vitales a la hora de poder eh, vincular estos sistemas. Entonces, en la nueva versión de la plataforma que nosotros trabajamos, y, y por eso me acompaña Washington, porque lo trabajamos muy cerca con IBIC, y, y es el corazón del sistema que les va a contar, eh, nosotros trabajamos con la idea de poder agregar fuentes distintas de información, distintas de los repositorios, como les decía, sistemas CRIS y demás. Procesar esa información, quizás generar algo no tan orientado a los registros de metadatos o a la información de, de, de registros de metadatos eh, como los conocemos, sino un sistema completo de entidades y relaciones, donde pudiéramos tener representaciones de los ecosistemas nacionales de los países y tomando, tomando información de distintas fuentes. Entonces eso es lo que hemos hecho, esa arquitectura, hemos implementado y avanzado en implementar mecanismos para poder importar información de distintos lugares, de duplicarla, basada en los, en los, justamente en los, en los identificadores persistentes, pero sin depender de ningún identificador persistente en general. El sistema lo que hace es que las entidades, como puede ser una persona, una publicación, una patente, o cualquier artefacto de ese tipo, puede tener varios identificadores distintos asignados de, distintas, de distintos esquemas o distintas familias. Y el sistema entonces los utiliza, e incluso puede, puede compartir eh, luego esa información con, con otras iniciativas, porque la idea de esto es proporcionar también servicios de valor añadido hacia esos otros actores de los que estamos colectando información. Este, este desarrollo está en etapa beta ahora, y está fundamentalmente siendo utilizado por, por el proyecto Berre Cris. Como les decía antes, las motivaciones de esto fueron un poco eh, el proyecto Berre Cris, el proyecto PERUCRIS, que también está ocurriendo en Perú, inquietudes de, de universidades que son parte eh, de la referencia como, como, como es en Costa Rica la Universidad Nacional, y CONARE, que están trabajando con vivo, y que entonces necesitaban un sistema o necesitan un sistema que integre un poco el mundo de CRIS y pueda luego exportar esta información. La idea de usar los, los, los identificadores es, es una de las formas más directas. Nosotros, este es un diagrama muy sencillo de la, de, de, de la plataforma, muy esquemático, pero básicamente se trata de poder importar información de distintos lugares, crear este modelo de entidad-relación que es absolutamente configurable respecto de lo que puede ser el ecosistema de cada país, porque cada realidad es distinta, entonces el sistema considera, esas, considera que se puede adaptar a, a las distintas realidades. Y en principio hoy tenemos funcionando un modelo de duplicación basado en, en identificadores persistentes, pero que también hay, hay un equipo de big trabajando en otras técnicas para poder este, utilizar eh, y hacer inferencia de cuándo dos entidades son la misma Básicamente todo esto es la, la, la razón final, es poder exportar, ofrecer una capa de servicios de búsqueda integrada sobre estos modelos de entidades y, y poder exportar a distintos modelos, incluso los de RDF o para, para poder alimentar eh, los sistemas de tipo B. Ahora le paso a mi colega Washington para que siga contándoles. Muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias a la organización del eh, webinar. Uh, yo solo complementar con el contexto de Brasil. Uh, nosotros empezamos con un, un sistema que es eh, OASIS-BR, que es el nodo de la referencia, eh, que agrega artículos, libros, capítulos de libros, tesis y disertaciones y datos de investigación. Entonces, eh, tenemos por medio de la plataforma de la referencia una, una integración de todos los, los repositorios eh, locales en Brasil. Lautaro, ¿podría pasar? Por uh, que están eh, distribuidos por, por todas las regiones de, de Brasil y que eh, son cosechados por la, la, el software de la referencia y son disponibilizados para el portal o e y también uh, para ser eh, recolectados por otras, uh, otros portales como RICAP, que es una iniciativa muy semejante de Portugal, uh, por la referencia en sí misma. Y también, a la referencia, conseguimos llegar a OpenAir, que es recolectada, el contenido agregado por la referencia es recolectado por OpenAir. Y también nuestra biblioteca digital de tesis y disertaciones, BDTD, es cosechada por NDLTD, que es la Network Digital Library of Tesis and Dissertations. Entonces, este es nuestro ecosistema actual. Eh, en Brasil. Eh, no entanto, eh, necesitamos eh, expandir este ecosistema basado en re registros eh, bibliográficos para otra, otros tipos de informaciones. Y, y ahí empezó la idea de construir un CRIS eh, nacional que envolva las, las diferentes eh, players eh, como los investigadores, las agencias, agencias de financiación, los proyectos de investigación, las instituciones de investigación y los, eh, los infraestructuras y laboratorios de equipamientos, y también uh, los outputs de la, de la investigación como conjuntos de datos, patentes, uh, artículos, uh, tesis, citaciones y softwares uh, como ejemplos. Y, y, y para eso necesitamos trabajar entonces con, uh, para, para poder deduplicar la información con, con un cómputo no muy, muy robusto, necesitamos de los PIDs. Uh, y los PIRIS que tenemos mapeados son principalmente DOIS, eh, ROR, IDs, Grid ID, LATS ID. LATS ID es un eh, identifier uh, eh, nacional eh, para personas. Uh, ya ya lo, lo cerro en un minuto. Y también tenemos que trabajar con ORCID, ISSN, ISBN, ISNI y, y demás. Entonces. Eh, nosotros armamos una infraestructura eh, arriba del de, eh, eh, top of la, la referencia y que eh, podemos eh, agregar distintas bases, eh, estas son las, las bases que mapeamos ahora, y que pueden generar servicios como visualizaciones, dashboards eh, y APIs eh, de consulta, eh, siendo APIs eh, tradicional, tradicionales como REST o APIs Spark, Sparkle. Uh, como uh, para, para datos semánticos, uh, por, y tenemos también la formación de un consorcio nacional liderado por el CNPq, que es la principal uh, agencia de financiación brasileña uh, junto, junto a, a DataSite, ¿eh? uh, porque eh, tenemos esa membresía consociada aquí principalmente para atribuir eh, dos para eh, conjuntos de datos, y, y estamos empezando a trabajar muy, muy fuerte con los conjuntos de datos y nuestro ecosistema. Eh, debo la pelota a Lautaro, entonces, para finalizar. Eh, solo, solo un segundo. La, la idea de esto, la idea de, de, de usar los esquemas nuevos de metadatos, los identificadores persistentes, la interacción con los sistemas CRIS, junto a otras herramientas que estamos desarrollando en colaboración con Ibit y con los otros socios de la referencia, es, es, es lo que creemos que es el camino eh, de generar un bien público regional, ¿sí? para la construcción de estos ecosistemas de ciencia abierta, mucho más representativos de lo que es nuestra realidad en Latinoamérica. Y La meta final de todo esto es, por supuesto, mejorar la visibilidad, que es lo que la referencia se propuso desde el primer día, pero también colaborar a la evolución de los sistemas de evaluación hacia nuevos indicadores y, y permitir entonces eh, una manera más justa y de socializar el conocimiento financiado con fondos públicos en nuestra región. Entonces, gracias, gracias por escuchar. Gracias. Espero que, que se haya entendido. Quedamos uh. atentos. Muchas gracias, Washington El Autaro. Gracias por su presentación. Eh, otra vez las preguntas en el chat y las responderemos al final. Eh, ahora continuaremos con una presentación por KICET, eh, con ICET Argentina, presentado por Carlos Authier, que es el director de ISN Argentina y coordinador de núcleo básico de revistas argentinas. Él estará presentando sobre ARC como identificador persistente gratuito y 2021, un año crucial para los identificadores persistentes en la ciencia. Eh, si sí, está Carlos en la presentación. si sí, él puede compartir su. Bueno, eh, creo que Carlos está atrasado. Entonces, eh, si está bien, podemos proseguir con la Universidad de Chile. Sí, eh, la Universidad de Chile estará presentado por Rafael Castillo. Eh, es un bibliotecario documentalista, diseñador gráfico y magíster en procesamiento y gestión de información. Y Francisco Garrido, quien también estará ayudando con las preguntas, es ingeniero en civil en informática. Ellos están hablando sobre su experiencia de integración de API con DataSite. Eh, si no les importa eh, continuar con esa presentación. Estamos estamos listos. Perfecto, gracias Rafael. Si ¿Sí puede compartir su pantalla. Sí, voy a... Un segundo. Sí, tengo una duda, un segundo para... Compartir el 2, 3, compartir, están, eh, eh, quiero confirmar que estemos viendo la, se ve, Sí, sí, estamos viendo, con, viendo la presentación. Pero con números o sin números? Sin números. Ah, eh, perfecto. no okay. sé sí, no, no segura a qué te refieres, pero eh, solo vemos la pantalla, sí, la presentación, el slide. Sí, ya ok. Eh, bueno, nosotros queremos eh, comentar hoy día eh, la integración que hemos trabajado entre PKP, eh, un producto PKP, con la, eh, la API de DataSite. Eh, estamos presentando, como ya mencionó eh, eh, la presentadora, eh, Francisco y yo, y comenzamos. Bueno, eh, comentarles que PKP, como ustedes deben conocerlo, eh, es, un, es un proyecto que desarrolla distintas plataformas para distintos tipos de de soporte, en este caso, nosotros hicimos un proyecto para, para complementar lo que hace el Open Monograph Press, más conocido como OMP, ¿cierto? que es una plataforma de, de software abierto que permite administrar y publicar eh, libros académicos eh, en general, ¿cierto? volúmenes editados, hacer catálogos, qué sé yo, es, un, es bastante potente. Eh, y a su vez eh, comentarles que eh, nosotros decidimos y qu quisimos probar una, una integración con la API, ¿cierto? Ya, ya se ha mencionado lo que es DataSite, así que no me voy a detener en este punto. Eh, así que. Como ya mencioné, nosotros trabajamos básicamente con lo que es la API REST de DataSite. Eh, en general, nos permite a nosotros como usuarios recuperar, hacer consultas y eh, revisar los registros de metadatos que están contenidos en DataSite eh, a través de los eh, depósitos de... Eh, eh, entre, otras, entre otras cosas. ¿Cuál es el punto? En que la API de DataSite trabaja con, eh, a través del de formato JSON, que debe ser conocido ya por ustedes, y eh, tiene una serie de especificaciones y una serie de, de normas o reglas para poder ser utilizado. Eh, nosotros, en nuestro portal de libros, que está en pantalla, ¿cierto? contamos aproximadamente 1.200 libros, son en su mayoría autores de la Universidad de Chile eh, y tenemos, eh, van a ver pronto una integración entonces con lo que es la API de Datasite y eh, también eh, lo complementamos con un, un pequeño dato del Metrics Si quieren revisar el sitio lo pueden chequear en esta URL, liblio.cl. Y bueno, ¿por qué trabajamos esto? Eh, básicamente eh, lo definimos como una optimización porque eh, estábamos eh, básicamente duplicando trabajo, ¿cierto? Al procesar la información que se registra en OMP, teníamos luego que volver, eh, la persona debía volver a escribir, eh, a registrar los metadatos en DataSite, eh, ese es un punto, luego eh, pensamos en un ahorro de tiempo que implicaba si podíamos desarrollar eh, este proyecto, y luego también eh, Ayudar a evitar el error que puede implicar volver a registrar los mismos metadatos que ya están eh, dispuestos en la plataforma. Entonces, eh, aquí les quiero mostrar básicamente lo que hemos denominado el motor de procesamiento y comunicación. Y eh, acá eh, va Francisco, eh, nos va a contar algunos detalles más con respecto a esto. Bueno, buenos días, eh, buenos días, buenas tardes. Eh, bueno, nosotros eh, generamos una, un plugin dentro del OMP que mencionaba Rafael eh, El cual se encarga de generar los DOI eh, Ser informado a Datasite a través del API JSON Del API, de API REST a través de JSON Y después almacenarlo nuevamente en la plataforma OMP El portal de libros de la universidad entonces, ¿cómo hicimos esta integración? Nosotros en primera instancia eh, el, eh, consultamos a la plataforma OMP acerca de los registros que tenemos ingresados y cuáles tienen DOI y cuáles no tienen DOI. Entonces, los que no tienen DOI, eh, realizamos una acción para poder obtener a través de consulta de SQL, ya que eh, OMP funciona con MySQL. Y poder obtener información de los metadatos básicos que ya fueron ingresados a la plataforma, tanto que, y que son los solicitados por Datasite, para poder... Eh, eh, eh, los, datos, los metadatos básicos necesarios para poder generar el DOI, como son el autor, como son el título, eh, el publicador, eh, el año de publicación y la URL. Esto después que, que se procesa en nuestro mantenedor en nuestro gestor, eh, se transforma en un JSON, y ese JSON es el enviado hacia Datasite, para que ellos nos puedan retornar un DOI. ¿Ya? Eh, el prefijo es lo que uno contrata con Datasite, y el estado que uno podría ubicarlos tanto como eh, DOI publicado, o como un DOI en borrador. ¿Ya? Eh, en ese punto, eh, Datasite nos retorna un DOI, al nosotros informarles con el JSON, y ese DOI eh, nosotros lo procesamos nuevamente para poder ser guardado en, en el OMP y poder ser mostrado en la plataforma final. Eh, yeah. eh, datas, nosotros que tenemos cuenta con Datasite y vamos generando los DOI y se van almacenando en su plataforma. Pues en este caso podemos mostrar que tenemos 903 DOI ya asignados en la siguiente diapositiva. Eh, acá podemos ver un ejemplo de lo, del, del formato JSON en el cual son entrega, es entregada la información por Datasite, o cómo es almacenada, donde se puede ver claramente el DOI eh, y la información básica que le mencionaba anteriormente, como tanto el autor eh, o los creadores, el título, fe, fecha de publicación, eh, publicador. Eh, bueno, y ahora les vamos a mostrar un poco... Eh, ¿Cuál fue el desarrollo que nosotros implementamos con el módulo? ¿Ya? Primero generamos un, un mantenedor donde nos muestra los registros que están en nuestra plataforma con DOI asignado y sin asignar. Y la opción de asignar un DOI en DataSite. Entonces lo que, eso es, lo que hace el mantenedor de forma automática es va a buscar la información almacenada, en, ya ingresada en OMP, y es transformada al formato JSON para poder ser enviada a la API REST. ¿Ya? Y, en el otro, eh, y en la otra opción que muestra nuestro mantenedor son ya los doy asignados en Datasight. Eh, ya mostrándonos que están bien incluidos. Y esto se muestra en nuestra plataforma de la siguiente forma. Rafael, si quieres continuar, por favor. Sí. Acá, si ustedes ven, eh, este es uno de los libros que tenemos eh, mayor cantidad de, de, de veces compartidos en, en redes sociales. Y eso nos permite hacer el seguimiento por el hecho de contar también con el DOI. Entonces, vean ustedes que el, se agrega como, como un dato más en el, en el sistema, ¿cierto? Eh, no sé si. No, no, ¿Puedo mostrar mi puntero? Bueno. Eh, entonces, eh, básicamente los integramos, los mostramos y, eh, bueno, esto nos dio una idea de seguir investigando la, la API-RES API y. Eh, detectamos, digamos, un par de, al menos un par de proyecciones de lo que se podía hacer con la, con la API REST, como por ejemplo, eh, posteriormente desarrollar lo que es un módulo de estadística integrado a DataSite a través de la API, eh, por ejemplo, sabiendo cuáles son las citas de los registros. Ese es un dato que nos entrega la API REST de DataSite. Y posteriormente pensamos en una integración en lo que es el Open Journal System, o JS de PKP también, para la asignación de DOI, estableciendo también una comunicación con, con Dataverse. Esas son las proyecciones que hemos pensado hasta ahora, y, y la verdad es que seguro, eh, una vez que ya implementemos esto, van a venir eh, nuevas, nuevas ideas. Si hay preguntas, como, como ya se ha dicho, eh, entiendo que van al final. Eso sería... Muchas gracias, Rafael y eh, Francisco. Eh, gracias por su presentación. Y sí, las preguntas al final en el chat eh, y también se responderán en vivo. Eh, ahora continuamos con CAICIT eh, con ICET Argentina por Carlos Autier. Eh, como comenté antes, el director de ISN Argentina y coordinador de núcleo básico de revistas argentinas. Gracias, Carlos. Ya puedes comenzar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a DataSight por organizar este evento y a los colegas de Latinoamérica que han y que contribuirán en el futuro a la difusión de los PIDs, que como yo sostengo en esta presentación, considero que el año en curso es un año fundamental para los identificadores persistentes en la ciencia. Eh, quiero agradecer a las personas que colaboran conmigo, es un trabajo de equipo en el CAICIT, a Diego Ferreira, a Hernán Viglieri, a Anita Vandrosky en la Universidad de California, a John Kunze también de la Universidad de California, a Jimena del Río, Riande, y a todo el grupo humano del CAICIT. Eh, todos saben lo que es el DOI, pero quizá algunos de los que están escuchando no saben lo que es el ARC es uno de los cuatro identificadores persistentes reconocidos por la IFLA. Por supuesto que otro es el DOI. La propuesta desarrollada por nosotros en CAGICITA Argentina, está destinada a proporcionar una plataforma para que las revistas científicas electrónicas argentinas dispongan de un identificador único. Esto sucede porque muchas revistas argentinas no han podido pagar eh, los costos del DOI y eh, comenzaron a solicitar en el CAICITA alguna alternativa. Fue así que comenzamos con dificultad a tratar de identificar un identificador que nos pudiera proporcionar una plataforma gratuita. Los identificadores únicos no son de ahora y nos, a, nos acompañan hace muchos años, como el ICBN, que todos conocen de los libros, el ICCN de las revistas, el DOI, al que básicamente se refirieron todos los presentadores, el ORCID, que ha explotado la inscripción de identificadores a nivel mundial y ha hecho que otros... Identificadores de, de investigadores pasaron a segundos plano. Y el ARC, como vemos, a pesar de no ser tan conocido, tiene un número muy importante de registros actualmente. Los identificadores son llaves. El año anterior y la pandemia y la dificultad de que los investigadores accedan a los registros físicos o a las bibliotecas para poder ver una revista o un resultado de investigación en física, ha hecho que los investigadores tengan que continuar su trabajo de manera digital. Y los identificadores simplifican ese trabajo. Es por eso que nosotros venimos eh, apuntalando el tema del ARC dado que el DOI tiene un costo que a veces las universidades argentinas y latinoamericanas no pueden pagar. El ARC no compite con el DOI si no se dirige a este sector que no puede acceder a él. Aquí vemos un gráfico de los últimos años de este identificador reciente y el crecimiento exponencial del mismo. Actualmente... 39 instituciones de todo el mundo asignan ARC. Pueden encontrar información de este identificador en este link, y ahí ven el grupo de trabajo, y quiero agradecer nuevamente a John Kums que accede a todas mis solicitudes, y obviamente que si ustedes le escriben, también los asesorará sobre este identificador. Ahí tienen la página web donde pueden ver más, identificación, más, eh, más información del ARC y otras formas de conectarse. Este es el desarrollo que hemos hecho en Argentina, donde las revistas obtienen una contraseña, se registran con su correo electrónico y luego obtienen el identificador ARC para sus artículos. Esto está solo limitado nuestro desarrollo a la Argentina dado la escasez de recursos que contamos. Pero por supuesto estamos dispuestos a compartir John y todos los demás grupos, eh, miembros del grupo de trabajo del ARC eh, la información con que contamos para impulsar desarrollos propios de este otro identificador en Latinoamérica. Actualmente, por ejemplo, DoAG reconoce a este identificador junto con el DOI y otros. Otro tema es que quería mencionar es primitivamente los identificadores se, re, se restringían a identificar libros, luego revistas impresas, luego revistas electrónicas. El DOI vino a integrar la nueva unidad de investigación que es el artículo, pero actualmente hay otros identificadores, como esta iniciativa de Anita Brandowski en la Universidad de California, que identifican elementos dentro de los artículos, como son en las ciencias duras, los organismos o las líneas celulares. Este portal, donde pueden registrar la gente que trabaja en ciencias duras, elementos dentro del artículo, o sea, algo más granular, Cuenta, por ejemplo, con 661.000 registros de organismos actualmente. Quiero decir, está explotando el tema exponencial de los identificadores persistentes, no solo de los objetos digitales, sino de elementos dentro de los elementos digitales. Como esta presentación es muy breve, si quieren leer sobre 10 mitos persistentes sobre los identificadores, pueden, en este link, ver un hilo de Twitter de John Kunz. Bueno, quiero agradecer a mis colaboradores, quiero agradecerlos a ustedes, y quiero eh, cerrar con que el ARC no compite con otros identificadores, simplemente trata de solucionar problemas donde otros identificadores no llegan. Por ejemplo, Cuba no puede acceder al DOI por razones conocidas y entonces estamos apoyando a esa nación hermana en un desarrollo propio del ARC para que puedan contar con un identificador persistente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la presentación. Eh, ahorita continuamos con la última presentación eh, que es de la Universidad del Rosario en Colombia por María Lucía Lizarazo, quien es la profesional de recursos de investigación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la investigación de la Universidad del Rosario. Eh, María estará hablando de la gestión de datos de investigación con Dataverse, los usos de los PIDs para el cumplimiento de los principios FAIR. Gracias María, Sí, ya puedes comenzar. Buenos días. Eh... Verónica, y bueno, buenos días a, a todos. Eh, muchas gracias a Datasite por esta invitación. Eh, el día de hoy pues, les voy a hablar de manera muy resumida de la gestión de datos de investigación con Dataverse, desde nuestra experiencia, de lo que nosotros, desde lo que nosotros hemos desarrollado en la universidad, en nuestro repositorio de datos de investigación, en el cual por supuesto hacemos uso de los oh. identificadores persistentes para eh, el cumplimiento, en pro del cumplimiento de los principios FAIR de nuestros datos. Eh, entonces empiezo, bueno el, el tema de, de gestión de datos de investigación es un tema que hemos venido, en el cual hemos venido trabajando desde hace ya unos años en la universidad eh, y nuestra estrategia pues ha sido creada basada en tres componentes principales, uno la política para la gestión de datos de investigación, este es un decreto rectoral que existe desde 2019 en el cual pues se plantean los lineamientos generales de este proceso de datos de investigación en la universidad el corazón de nuestra estrategia, que es el repositorio de datos de investigación, del cual pues, va, voy a hablar a mayor profundidad. Y en tercer lugar, pues, tenemos los servicios de apoyo a este proceso de gestión de datos de investigación, eh, a través de los cuales apoyamos no solamente el uso del repositorio de datos de investigación, sino además otros elementos importantes dentro del proceso, como lo es la construcción del plan de gestión de datos de investigación para todos los datos que son almacenados en nuestro repositorio. Entonces, eh, bien, profundizando un poco acerca de nuestra experiencia con el repositorio de, de datos de investigación, eh, nuestro repositorio eh, fue desarrollado con eh, la, la herramienta Dataverse, eh, este es un software, una herramienta desarrollada por la Universidad de Harvard, y actualmente pues, eh, somos 67 repositorios en el mundo que estamos utilizando eh, este software para nuestros repositorios de datos de investigación, de estos 67 existen 13 repositorios que pertenecen a eh, instituciones de Latinoamérica y 6 de ellos pues, somos, eh, pertenecen a, a, a universidades latinoamericanas dentro de las cuales pues, estamos nosotros. La, aquí pues es importante mencionar que para creación de repositorios de datos de investigación existen otros software, existen otras herramientas, sin embargo pues eh, nosotros hemos escogido Dataverse eh, por diferentes razones que voy a resaltar algunas de ellas, eh, entre las cuales pues está que es una aplicación de código abierto que nos permite pues eh, digamos que esta interacción, interacción e integración con otras herramientas. Eh, ya hablando específicamente de nuestro repositorio, pues eh, esta es una, una herramienta que está a disposición del público, eh, la lanzamos en, en noviembre del 2019 y pues integra todos los datos de investigación que se desarrollan en la universidad. Eh, es una plataforma institucional que además del almacenamiento eh, de los datos, pues permite su preservación y la difusión y uso de los datos a través del tiempo. Una vez pues hicimos el, el lanzamiento de la herramienta, pues se ha trabajado eh, en una estrategia de divulgación y sensibilización para eh, pues que la herramienta sea conocida eh, por toda la comunidad y para que nuestros investigadores la usen de la mejor forma. Eh, dicho esto, entonces pues nuestro repositorio de datos de investigación cumple unas funcionalidades eh, específicas, eh, varias de ellas las voy a mencionar eh, y entre ellas pues principalmente está que centraliza el acceso a los datos, permite que los eh, investigadores tengan en un solo lugar pues sus datos de investigación y además que en este mismo lugar pues los puedan preservar a través del tiempo. Eh, dicho esto, pues dentro de las funcionalidades que tiene el repositorio hay algo muy importante y es que permite a los investigadores y, y a la comunidad de la universidad pues eh, compartir sus datos de investigación con eh, la comunidad académica nacional e internacional y esto pues por supuesto eh, contribuye a aumentar la visibilidad de los datos y por supuesto su impacto. Este, este, esta visibilidad pues la, la, la logramos a través del uso de un identificador persistente que en nuestro caso es el DOI. Eh, nosotros pues hemos decidido hacer parte de DataSite y utilizamos pues, el servicio de, de registro de DOIs con ellos. Y eh, aprovechar eh, los DOIs, bueno, eh, los DOIs y en general el, la, la aplicación de Dataverse nos permite eh, cumplir con unas condiciones de calidad que queremos para nuestros datos de investigación. ¿Cuáles son esas condiciones de calidad? Pues nosotros dentro de la universidad acogemos la estrategia, dentro de la estrategia acogemos estos principios internacionales FAID que eh, pues como, como muchos de ustedes lo, lo puede, los pueden conocer, agrupan unas condiciones dentro de estos cuatro elementos principales, que los datos sean fáciles de encontrar, datos accesibles, interoperables y reusables, y eh, pues nosotros dentro de la universidad eh, tenemos ese reto, tenemos ese objetivo para nuestros datos de investigación y acogemos estos, estos principios. Adicional a esto, acogemos este principio internacional de pues, que los datos de investigación deben estar tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario y es por esto que eh, reconocemos que muchos de nuestros datos por venir desde disciplinas diferentes, pues tienen unas características particulares que pueden eh, requerir confidencialidad, eh, restricción, entonces eh, reconocemos eh, esta, este principio y lo acogemos también. Eh, entonces, pues nosotros, como les mencionaba, lo que les voy a mostrar a continuación es cómo trabajamos dentro del repositorio para cumplir estos principios FAIR. Inicialmente, pues eh, procuramos que nuestros datos sean fáciles de encontrar y esto lo logramos a través del uso de DOIS, que eh, pues permiten que, que los datos de investigación se puedan encontrar fácilmente a través de diferentes herramientas de búsqueda. Entonces cada uno de, de los eh, datos que se encuentran dentro de nuestro repositorio pues cuentan con un DOI y el hecho de tener este DOI eh, cuando son públicos por supuesto Hace que eh, estén visibles o sean eh, visibles a través de diferentes herramientas de búsqueda. Acá traigo un ejemplo, un par de ejemplos, está Google Dataset Search, que pues por la usabilidad de Google para nosotros es, es una herramienta importante. Entonces a través de, de esta herramienta pues pueden, se pueden encontrar nuestros sets de datos publicados. Adicionalmente está esta herramienta que, que es nueva llamada Mendeley Data, a través de la cual también eh, nuestros datos pues, eh, se pueden encontrar fácilmente y esto por supuesto contribuye a la visibilidad y al impacto que tengan estos. Eh, adicionalmente pues también trabajamos en la accesibilidad de nuestros datos y, y para esto pues por supuesto también nos ayuda el uso del, del identificador persistente del DOI, porque pues, eh, en el momento en que asignamos el DOI a, a los datos, pues esto nos garantiza que hay un acceso directo y permanente al set de datos. Esto es especialmente útil para los investigadores actualmente porque muchas de las revistas académicas les están exigiendo que sus datos estén almacenados y que cuenten con un acceso directo y permanente a, eh, a ellos para que puedan citarse en los artículos. Entonces, eh, pues esta accesibilidad la, la garantizamos a través de, de, pues de, de este DOI. Y también, eh, digamos que entendemos la accesibilidad, no solamente como que haya acceso a los datos, sino que haya un acceso que, que sea pertinente según las condiciones de la, de la investigación y, y pues las, la, lo que los investigadores consideren pertinente. Entonces, también tenemos nuestro sistema de autenticación de usuarios y asignación de roles. Y con este sistema, pues, el investigador de, eh, que genera los datos, pues, puede tener control de a quién comparte los datos, si a toda la comunidad o a un, o a un grupo correspondiente. Y también, eh, pues, qué permisos tienen las, las personas que acceden a los datos. En tercer lugar, pues, trabajamos, por supuesto, para que nuestros datos sean interoperables y esto lo logramos. Eh, a través de aprovechando muchas funcionalidades que tiene eh, datas, Dataverse. Eh, dataverse, como les mencionaba, es una aplicación de código abierto, contamos con protocolo o IPMH que nos permite integraciones con otras herramientas, eh, permite integraciones personalizadas, tiene APIs para, para integraciones personalizadas utilizamos desa metadatos desarrollados para diversas áreas de conocimiento teniendo en cuenta que nuestros datos pues vienen eh, surgen de desde diferentes áreas de conocimiento y contamos eh, con la integración eh, con integración con diferentes sistemas enfocados a diversas funcionalidades uno de estos sistemas es eh, WorldMap, es una integración que ya tenemos dentro de nuestro repositorio a través de la cual es posible georreferenciar datos eh, geoespaciales, entonces datos que pueden venir por ejemplo en una base de datos en Excel, entonces el, el repositorio permite a través de esta integración georreferenciarlos de manera bastante sencilla. Finalmente, pues oh, por supuesto trabajamos para que nuestros eh, datos sean reusables entendiendo eh, esto como brindar a los usuarios la información suficiente para que los datos eh, puedan ser reusados de manera adecuada y esto lo hacemos pues a través de, de los datos y, y metadatos que se encuentran y además aprovechando funcionalidades eh, de database con las que cuenta nuestro repositorio de datos de investigación en primer lugar todos los datos almacenados en el repositorio pues tienen de manera explícita las licencias de uso para los datos. Eh, entonces pues le de, damos digamos que todas las indicaciones utilizando las licencias Creative Commons para el uso, a, para el reuso adecuado de los datos. Adicionalmente contamos con esta herramienta de eh, descarga de citas, entonces eh, pues esto facilita mucho la atribución a los autores, se pueden descargar las citas en diferentes formatos y pues el hecho de que la cita contenga el identificador persistente nos da la oportunidad de generar una trazabilidad de quién está citando, quién está utilizando los datos eh, y pues eh, hacer un seguimiento de su impacto. Y finalmente utilizamos esta herramienta de, version, de versiones de los sets de datos, una vez el set de datos publicado, pues la, el repositorio permite hacer un seguimiento de qué cambios se van haciendo a los sets de datos, un poco también para eh, asegurar la consistencia de, de los datos a través del tiempo. Entonces, eh, eh, en términos generales y, y, y muy rápidamente, pues de esta forma trabajamos en, en nuestro repositorio de datos de investigación para lograr pues el cumplimiento de, de los principios, principios FAIRS que acogemos dentro de nuestra estrategia para nuestros datos de investigación. Muchas gracias. Y bueno, queda atenta a cualquier inquietud o pregunta. Muchas gracias María, gracias por tu presentación. Eh, ahorita, bueno, tenemos unos minutitos restantes para responder unas preguntas. Eh, seguimos abiertos a preguntas también en el chat. Pero rápidamente eh, quería comenzar con la pregunta de, eh, para Mary, para Site, ¿Por qué los DOIs para publicaciones son diferentes a los datos de investigación? Bueno, principalmente eh, son los metadatos que son diferentes. Los metadatos de Crossref están dirigidas más hacia las publicaciones, para dar una descripción eh, de una publicación. En cambio, eh, los metadatos de DataSite tienen eh, un vocabulario para describir lo que sea un otro tipo de recurso, eh, un conjunto de datos o software o etcétera. Sí, ese es el principal diferente. De diferencia. Eh, los dois en sí mismos son iguales. Gracias Mary. Ahorita tengo una pregunta aquí para Carlos de Mateo Servent que dice que no ha terminado de entender si ARC desde Caisset ofrece la función de identificar otros elementos de investigaciones además de revistas. Buenas tardes Mateo, gracias por la pregunta. El... Arque en Argentina lo estamos otorgando a revistas que tienen instalado J.S. y es para los artículos dentro de las revistas. Nada más. Muchas gracias, Carlos. Eh, ahorita tengo una pregunta para Washington, eh, de Francisca Sagranda Zaneya dice que es editor de una revista brasileña de bajo presupuesto y están considerando adoptar arco como identificador para nuestros artículos eh, para sus artículos eh, si sí, arco es aceptado por Oasis Brasil BR, que no lo encuentran en su presentación sí, uh, Nosotros somos diagnósticos uh, en relación a los, los identificadores uh, persistentes todos los, los que podemos agregar, agregaremos entonces ARC. Por supuesto, es, es uno que tenemos que también aceptar. Entonces, si de, ella, de ellas eh, adoptar este identificador, eh, puede consentirla sin ningún problema. Y, si, y de, después también nos cuente la experiencia de, de adopción, porque podemos compartirla con otros editores científicos en Brasil. Gracias, Washington. Ahora otra pregunta para DataSight. Eh, si Datasite trabaja con el versionado de un objeto, como lo está haciendo Crossref? Sí, hola. Eh, no sé mucho sobre cómo lo están haciendo desde Crossref, pero desde Datasite sí que eh, tenemos un, varias maneras de hacer versioning, diferentes versiones del recurso. Eh, si no es un nuevo DOI, será también eh, esta información capturado en los metadatos eh, y compartido el link en el chat eh, para si queráis eh, echar un vistazo. Gracias. Perfecto, muchas gracias Mary. Y yo también tengo otra pregunta eh, de un principio de Claudia González que qué se necesita para ser miembro. Ah, bueno, eh, y compartido un link en el chat y vuelvo a compartirlo, Verónica, no sé si puedes, básicamente, escribirnos eh, y nosotros compartiremos toda la información que es necesario para tomar la decisión. Listo, muchas gracias. Eh, y por último tengo... Otra pregunta eh, para Carlos, que si Kaysit eh, con ICE tiene experiencia o conoces experiencias de ARC para datos de investigación o están hoy solo en desarrollo a nivel de revistas. Eh, como pertenezco al ICCN también, eh, es algo que no está muy difundido, pero el ICCN está otorgando eh, el número ICCN para bases de investigación en línea. Eso es algo que se Alienta fuertemente desde ICCN. O sea, tener un número de ICCN como una revista electrónica. Se está alentando ese identificador para bases de datos. Gracias. Ok, muchas gracias. Eh, bueno, ahorita me temo que no, no tenemos más preguntas y ya estamos también en la hora. Eh, espero que todas hayan sido respondidas. Si no es el caso, acabo de dejar mi email en el chat eh, y me pueden contactar con preguntas, dudas, comentarios y podemos también compartir más información y más material. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, seguimos en contacto. Sí, estaremos compartiendo el PowerPoint ahorita por el chat. Un momento. Muchas gracias saludos a todos y todas. Y, por último, también estaremos compartiendo la grabación. La, sí, la Verónica, ¿podemos también? ponerlo en, la, en, en algún sitio en el, en el YouTube de DataSite, por ejemplo? Sí, eh, sí, estaremos contactando con el, eh, la grabación y lo estaremos poniendo en nuestro canal de YouTube y también lo difundiremos para quien lo quiera utilizar. Okay, muchas gracias.